Ahora vamos a ir a, avanzando a esta sección a esta sección que yo he llamado los, eh, los amiguitos de Giovanni así le he puesto los amiguitos de Giovanni porque en ella voy a estar presentándoles eh, a diversos personajes y sus discursos y vamos a comentarlos, vamos a exponerlos, cuestionarlos hacer nuestro comentario al respecto, porque me parece eh, necesario, ¿no? Y que además que esto no se limite solo a Cuba, que tenga que sea un poquitico más amplio. El primer amiguito que les quiero presentar, el primer amiguito que les quiero presentar es eh, alguien bastante conocido. Eh, bastante conocido porque ha recibido mucha prensa en los últimos días. Déjeme mostrarle la imagen aquí de este amiguito nuestro. Este amiguito es Gabriel Boris, el presidente electo de Chile. ¿Por qué les quiero hablar de Gabriel Boris? Bueno, muy sencillo, eh, por pues no solo ha estado en las en las noticias por su victoria electoral, sino también porque dicen que Gabriel eh, Boris, ¿no? bueno, usemos el apellido de Boris ya que es presidente de un país, no es gobernante, o lo será dentro de muy poco, eh, Boris ha estado en boca de todos porque se dice que es de izquierda. Eh, inclusive la campaña en contra de, de Boris por la derecha chilena se centró en acusarlo de comunista, en tratar de asociarlo con Cuba y Venezuela. Eh, con una especie de, de complot rojo por apoderarse de Chile y demás es un, el viejo truco de siempre ¿no? esas artimañas no cambian son archiconocidas y sabemos que son campañas de mentiras y difamaciones pero sin embargo ¿qué tipo de izquierda representa Boris? ¿realmente representa Boris una izquierda radical que proponga ser algún reto real al status quo en Chile? ¿Tiene verdaderas razones la derecha para temerle? Yo creo, escuchemos lo que dice otro amiguito, veamos qué dice otro amiguito mío, del que voy a hablar, en, eh, porque es importante lo que él dice para valorar eh, lo que dice este amiguito, este otro amiguito para valorar eh, lo que significa la figura de Boris. Este amigo que les voy a presentar es, el, es también bastante conocido, sobre todo en círculos eh, académicos e intelectuales. Estoy hablando del de historiador cubano, residente en México, Rafael Rojas. Aquí lo pueden ver, ese es el amigo Rafael Rojas, otro de los amiguitos de Giovanni. Eh, a este también bastante conocido, ha sido eh, invitado nuestro en este espacio con anterioridad. Hemos hablado con él y de él, ¿no? Con él no en directo, pero sí con él eh, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, y hemos hablado de él. Eh, bueno, este amiguito Rafael Rojas dice que la victoria de Boris es de celebrar porque demuestra que en Latinoamérica puede ganar la izquierda democrática. Y eso es muy importante, esa palabra es, es clara. La izquierda democrática. ¿Qué quiere decir Rafael Rojas cuando habla de izquierda democrática? Es decir, Rafael Rojas está posicionando a Boris en una izquierda que no es... Si esta es la izquierda democrática, la otra sería la izquierda radical, ¿no? y no democrática esa otra izquierda es la izquierda de Venezuela la izquierda de Nicaragua la izquierda de Cuba sobre todo de Cuba no eh, y esta izquierda democrática desde la visión de Rafael Rojas supone ser eh, la buena alternativa la alternativa que respeta los procesos y los derechos y eh, la alternativa preferible. Pero preferible para quién. Preferible, para quién es preferible Boris. Vamos a volver a poner la foto de nuestro amiguito Boris, que es de quien vamos a, a hablar ahora, ¿no? Eh, nuestro, a, a ver, déjenme buscarlo por aquí. ¿Por qué es preferible este amiguito nuestro, Gabriel Boris? Eh, y, y, ¿Y para quién es preferible? Pues es preferible para la derecha, para los liberales, para los socialdemócratas, eh, es preferible para los libertarios, es preferible para todos esos grupos que se dicen, se dicen oponentes, se dicen enemigos, pero que a la hora de los mameyes, a la hora que hay que decidirse, a la hora de realmente demarcarse si a favor de los intereses económicos o si a favor de los pobres y los oprimidos, siempre, cuando se traza esa línea, quedan del mismo bando. Entonces, ¿qué tan diferentes son? ¿no? Y para esa, para ese... Para eso, para los posicionados de ese lado, es para quien Boris representa la preferible opción. Porque un gobierno de Boris, lo primero que hará es distanciarse de Cuba, acusar a Cuba de violaciones de derechos humanos, mientras ignora las violaciones en, en, en Colombia, eh, ignora las violaciones en los Estados Unidos, que es el país que lleva la, la voz cantante en esto de acusar a Cuba de un país que viola los derechos humanos. Y de ser una dictadura. Entonces Boris estará del de otro lado de ese discurso. De, de, de ese discurso que mira hacia Cuba como una dictadura. Eh, pero también es preferible porque un gobierno de Boris jamás hará cambios reales al sistema. No retará el poderío de las empresas no buscará nacionalizar nada, va a defender la propiedad privada y la inversión extranjera y para el ciudadano de a pie, nada va a cambiar. Tal vez hayan algunas ligeras mejoras, un pecar de pequeñas concesiones, pero realmente no va a cambiar nada. Esta izquierda democrática realmente lo que presenta es la convivencia con la ignominia. ¿Por qué la convivencia con la ignominia? ¿Por qué esto que Rafael Rojas llama democracia? No, Lo que él nos está diciendo es que debe haber un espacio político para una figura neofascista como Katz, el oponente de Boris. Él dice preferir a Boris que a Katz, pero cree que Katz debe tener un espacio político. En esa visión de Rafael Rojas, esa visión que prefiere a Boris, es necesario eh, que haya un espacio para las personas que se oponen al aborto. Es necesario eh, que haya un espacio para las personas que se oponen al matrimonio igualitario. Es necesario que haya un espacio para aquellos que defienden el extraccionismo, los desniveles de intercambio, la banca depredadora, la privatización y todas estas cosas que representan la opresión uh, de los pueblos, ¿no? Y que son los que mantienen a nuestros países pues del lado desfavorable de la historia, desfavorecido de la historia. Esa es la izquierda democrática y aceptable. La que no es aceptable es la izquierda que busca romper estos esquemas, que busca transformar el paradigma. Esa izquierda, cuando es democrática, tuvo nombre. Se llamó, se, eh, se llamó Allende, Salvador Allende. Y ya vemos cómo terminó. ¿Qué tanto le gustó entonces a esa gente la democracia? ¿No? ¿Qué tanto la defendieron y qué tanto dijeron eh, que valía la pena salvaguarda, salvaguardarla, esa es la democracia que prefieren estos amiguitos míos,